Vamos a hablar acerca de cámara hiperbárica y ozonoterapia para complicaciones de diabetes. Así que atentos en sus hogares. Si quieres saber un poquito más acerca del de tema relacionado, tal vez alguna patología que usted eh, ha sido diagnosticado, algo que usted detiene tal vez, o que sabe que podría estar cursando, puede realizar sus preguntas con confianza. Estamos junto a la doctora Carolina Vascope, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctorita? Karen, muy buenos días. Buenos días a las personas que nos están viendo en estos momentos. Y antes de eh, desarrollar un poquito el tema, quisiera decirte los do, las dos cosas que me han encantado que has mencionado. Una, somos lo que comemos. Entonces, esto, si, si no comemos sanamente, adecuadamente, podemos terminar en lo que es una famosa diabetes. Y si no controlamos nuestra comida, o sea, si no sabemos cómo comer teniendo la enfermedad, vamos a tener las complicaciones. Se ha relacionado, se ha relacionado perfectamente. Relacionado. Y nuestro segundo tema también va relacionado a, sal, a alimentación más adelante y salud, por supuesto. Pues de verdad sabemos que hay una gran cantidad de patologías que se presentan, tal vez como una raíz, el tema de nuestra alimentación, doctor. Exacto. O sea, bien se tiene que saber que la diabetes es una enfermedad metabólica. O sea, tenemos una alteración en el metabolismo del azúcar que nosotros podemos ingerir, no solamente el componente, o sea, como azúcar sino los carbohidratos cuando ingerimos se transforman en nuestro organismo en azúcar entonces un paciente diabético muchas veces nos ha llegado con complicación y nos decía no yo no sé por qué me ha venido mi complicación, si he dejado de consumir dulces, todo lo que se llama azúcar, pero a ver, preguntaremos, ¿cuál es su alimentación? si sí, tomo mi leche con dos panes y mantequilla, a media mañana un sándwich, eh, un huevo frito a la hora del almuerzo, arroz, papa, fideo con mi porción de carne y mi ensalada, a, eh, a media tarde consumo mi tecito con mi pan y en la noche lo mismo del almuerzo, pero estamos consumiendo, le digo carbohidratos y los carbohidratos cuando ingerimos, se convierten en azúcar. Entonces, eso está produciendo que su diabetes tenga un mal control. Al haber un mal control, tenemos principalmente la, la, la que nos llama mucho la atención, pero no tenemos que dejar eh, de ver el resto, es el famoso pie diabético, ¿ya? Es, que normalmente, mira, en Europa y en Estados Unidos tiene un alto porcentaje de amputación. Entonces, las personas... ¿Te imaginas como después de decirles que no señor o no señora no está yendo bien el tratamiento tenemos que amputarles una una de las eh, una de las es, es muchas veces es una causa para que el paciente ya no quiera vivir y estamos presentando como una opción el tema de, de, de tratar las complicaciones con cámara, cámara hiperbárica, hiperbárica, que uh -huh. hemos tenido excelentes resultados. Personas que eh, muchas veces no han venido con el diagnóstico de diabetes, complicación, su pie diabético, dentro del consultorio, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un seguimiento muy, muy exhaustivo con los pacientes, hemos visto cómo estaba su glicemia, hemos cambiado su alimentación, hemos quitado todo tipo de infección a través del ozono o con el ozono, no a través sino con el ozono y hemos regenerado con cámara hiperbárica. Ese paciente que decía que iba a perder su pie no ha perdido y se ha ido en muy buenas condiciones. Le hemos dado, o sea, hemos enseñado al paciente cómo debe comer las cosas que debe comer, las raciones que debe comer. Es algo más que también eh, dentro del consultorio estamos apoyando a los pacientes paciente con nefropatía diabética es otra complicación <coughs> llegan a la hemodiálisis y les dicen no su, su diabetes no está bien controlada está atacando a sus riñones usted ya es candidato para que hacer hemodiálisis vienen a hacer cámara hiperbárica y te comento que muchos de los pacientes se les ha hecho un control eh, de orina y de, estaba completamente normal. Hemos hecho con ellos cámara hiperbárica y hemos cambiado el tema de la alimentación. Con los pacientes que tienen nefropatía, eh, perdón, eh, neuropatía diabética, ya eh, igual hemos trabajado, hemos quitado el dolor con el tema del ozono, porque el ozono también dentro de las muchas propiedades que tiene y que nosotros sabemos utilizar, eh, hemos quitado el dolor, hemos desinflamado lo que es eh, la inflamación en los nervios o el dolor que tenían en los nervios y con cámara hemos revertido esto. La eh, retinopatía diabética, igual, con un antioxidante poderoso eh, que se les receta, o sea, según vamos dosificando este antioxidante más cámara hiperbárica, se ha podido detener y en algún caso revertir esto. ¿Cómo vamos identificando que eh, se pues está complicando nuestra diabetes, doctorita, ¿no, para buscar también apoyo con relación a estas alternativas? de sales. Bueno, para, para comenzar, nuestros controles que normalmente nos tenemos que hacer una vez a, al mes, tenemos que ir viendo, o sea, cómo va fluctuando nuestra nuestra glicemia, o sea, la glicemia va fluctuando, o sea, no, pese a los medicamentos que estamos ingiriendo y pese a la alimentación que estamos, que, que estamos recibiendo, nuestra glicemia está fuera de parámetros normales, porque muchas veces, tanto con eh, la alimentación y cámara, podemos llegar a parámetros normales, damos de alta a los pacientes con parámetros normales de glicemia, ¿ya?, Pese a eso, o sea, o sea no hacemos cámara, no, no hacemos esto, estamos con parámetros fuera de control, o sea, con, con, con muy altos eh, los niveles, ahí ya el, el, el, el profesional que está controlando ese, a ese paciente le debe decir, bueno, vamos, si no controlamos esto, vamos a tener algún tipo de complicación. Entonces, muchas veces, eh, otra... Uh, Qué es lo que debemos hacer las personas que vamos controlando y siempre les recomendamos en el consultorio a los pacientes diabéticos, Karen, que una vez al año tienen que mandarse a hacer <coughs> un control de corazón, o sea, un electrocardiograma María, ¿no? para saber cómo está su corazón, porque también muchas veces no sabemos qué ha pasado con ese paciente, sufre un infarto cuando está durmiendo y no sabemos, o sea, esa también es una complicación en un paciente diabético. Entonces, siempre se les recomienda. Amigos, porque a veces no podemos identificar cierta situación a través de signos o síntomas o simplemente sentimos dolor, ardor, pero no sabemos qué es lo que nos está pasando o pensamos que estamos controlando nuestra diabetes y puede que no sea así. Bueno, dos cosas eh, importantes. Los tres eh, síntomas importantísimos que debemos reconocer para pacientes que no saben que tienen diabetes es... Mucha hambre, mucha sed y levantarnos en la noche a orinar. Ya esos son eh, tres puntos, o sea, tres pilares donde el, uno va y le dice, doctor, estoy un poco cansada, eh, me levanto mucho a orinar. ¿Cuándo? ¿En la mañana o en, o en la noche? No, es en la noche, por eso me levanto, le dicen, ya, muy bien. Y le van a preguntar, ¿tiene mucha hambre? Sí. ¿Tiene mucha sed? Sí, entonces su control. Vamos a verificar y también podemos saber a través de un examen de laboratorio que es la hemoglobina glicosilada, eh, podemos saber hace cuánto tiempo aproximadamente nuestra azúcar estaba elevada. Este nos da un parámetro para determinar si en los últimos seis hasta ocho meses nuestra azúcar estaba elevada. Entonces ahí ya, mire señora, usted tiene problemas ya desde hace seis meses. Uno es eso. Después, cuando ya sabe, sabemos que tenemos diabetes y lo que estábamos tocando, lo que es el pie diabético, eh, ¿qué es lo que tenemos que sentir o saber cuando antes de que nos venga esta complicación? Porque el organismo te avisa, ya te avisa. Como te decía antes, es la sensación de caminar sobre algodón o sobre huevos. Esa es la referencia principal que nos dan lo, los pacientes, me, yo le digo, antes de, de tener esa herida, ¿qué ha pasado? Sí sentía como en las plantas como que estaba caminando sobre algo suavito, no tenía mucha estabilidad. De ahí justo me he golpeado y me ha aparecido una herida y esta herida así de grande, sí me ha aparecido una chiquitita hace una semana, entonces... Eh, por el tema del azúcar, que está mal controlado, las heridas son realmente extensas. Es un cuadro muy aparatoso para el paciente. Y muchas veces, Karen, ¿qué es lo que, que pasa? O oh, al cortarnos una uñita nos hicimos una heridita y mire su dedito, ya se ha se necrosado, lo tenemos que internar. Primero te, tenemos que cortar un dedito, luego el otro y va avanzando así. Sí. Eh, gracias a Dios, Karen, tenemos esta terapia con ozono y cámara que nos ha dado excelentes resultados. Con, con ozono quitamos la infección, ¿ya? Porque es un potente antiséptico. Como te decía, tiene muchas propiedades el ozono. Eh, mata el 99.9% de virus, bacterias, hongos. Hay, es, es un excelente relajante muscular, por eso para las contracturas es fenomenal. Es un potente antiinflamatorio de tipo natural. Entonces lo utilizamos en las artrosis, en las artritis, lo utilizamos en la polineuropatía diabética, desinflamando ese nervio. Entonces te digo, el ozono es un gas realmente maravilloso. Es, es muchas veces eh, dicen que va a ser la medicina del futuro solamente lo son entonces hay hay textos que hablan de eso tenemos consultas damos lectura a continuación buenos días felicidades por el programa quisiera saber qué cuidados se necesitan o se requieren si es que nos sometemos a estas terapias y cuando se habla de diabetes por favor nos dice muchísimas gracias por realizar su consulta pues cómo que ayudamos en casa cómo que ayudamos en todo caso en que eh, pues esta terapia funcione con toda tranquilidad, eh, nosotros tal vez no podamos entorpecer el tema del tratamiento de la terapia, hablamos de tal vez el tema de la alimentación, algunos otros aspectos que seguramente influyen. Exacto, eh, en MediHealth nosotros que lo, nos caracterizamos por coadyuvar el tratamiento, cualquier tipo de patología con cámara hiperbárica o sonoterapia o y, perdón, y la alimentación. Cambiamos muchas veces radicalmente el tema alimentación. Es muy importante el tema alimentación y también los nutrientes que nosotros podamos tener. Era lo que te decía Karen, que en la retinopatía diabética utilizamos un antioxidante poderosísimo que muchos no lo conocen, no saben y solamente algunas farmacias lo tienen. Entonces con eso coadyuvamos y cámara, Más la, la administración que el paciente debe hacer regularmente le va muy bien. O sea, como te digo, muchas veces podemos detener la retinopatía diabética y podemos revertir. Perfecto, entonces es importante poder nosotros eh, también tomar en cuenta ciertos hábitos, ciertos aspectos eh, para poder eh, pues hacer que realmente funcionen también ciertas terapias. No, no se trata de que pues, ocurra el milagro, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Sí, o sea, y, eh, lo que les digo dentro de la consulta, Karen, yo voy a poner todo de Así mi es. parte uh -huh. para que usted se restablezca en un 100%, pero de lo que pase, de la salida, hasta su casa, eso ya depende netamente del paciente entonces los pacientes después de una llamada de atención Karen de un pie diabético de ser candidato a una a una hemodiálisis de estar perdiendo la vista o de tener un dolor constante eh, principalmente en los miembros inferiores por la neuropatía diabética es una llamada de atención que tienen ellos, entonces después de la terapia como te he dicho se van en muy buenas condiciones, entonces ya el paciente toma conciencia, ¿por qué? Porque siempre estamos ahí, ¿cómo le ha ido su azúcar? ¿Qué ha comido? O sea, vamos preguntando, vamos haciendo un seguimiento durante el tratamiento. Entonces, el paciente ya toma conciencia de esto y, ¿qué es lo que hace? Adquiere esto y y le va muy bien. Esos hábitos, ¿no? Y qué terrible tener que entrar en conciencia cuando sufrimos, ¿no? Después de que sufrimos alguna patología o vemos las complicaciones, las estamos, eh, pues eh, vemos que se están acercando ya eh, y pues realmente es un poquito complicado ello, ¿no? Pues existen estas posibilidades para que nosotros también podamos prevenir estos temas de salud. Se los decíamos, usted ya tiene algún diagnóstico, mamá, papá, eh, pues eh, tuvieron eh, diabetes, tienen diabetes, incluso hay personas que llegan a fallecer por estas complicaciones, pues entonces debemos eh, tomar en cuenta. Es ahí cuando pues, nos alertamos, no alarmamos, pero sí nos alertamos a nosotros mismos para poder buscar eh, soluciones que seguramente es lo que necesitamos en este momento. Doctorita, ¿cómo, dónde podemos encontrarla? Bueno, antes, Karen, adelante. dos minutos. Adelante, eh, adelante. Estos tratamientos, uh -huh. o sea, cámara hiperbárica, es lo más inocuo que hay, o sea, lo más simple y lo más sano que podemos hacer. ¿Por qué? Porque es solamente la administración de oxígeno 100% puro a presión, nada más. Entonces, algunas veces me preguntan y me dicen si van a tener eh, algún efecto colateral. Yo les digo, no, es, esto es solamente oxígeno, entonces nosotros... Inspiramos aire y si le damos oxígeno puro, o sea, vamos a tener mucho, un, una mejor concentración y todas las funciones de nuestro organismo van a mejorar. El ozono son diferentes pinchacitos que molestan como cualquier inyección. Pero nada más, o sea, es, es, es algo tan tan simple y tan bonito que es que son estas terapias que el mismo paciente luego me reclama y me dice, no, yo quería que me pinche más o quería que me pinche aquí. Entonces van y reclaman. Eso es lo bueno, que el paciente siente la mejoría después del tratamiento, una o dos sesiones de haber comenzado. ¿ya? bueno eh, nosotros nos encontramos en el centro de Sopocachi, en el, cerca de la Plaza Baroa, a media cuadra de la Plaza Baroa, sobre la avenida Sánchez Lima, en el edificio Valentina, número 2326, uh -huh. planta baja, oficina D. Los horarios de atención son de 9 a 12 y de 3 de la tarde a 8 de la mañana y el teléfono de contacto es el 24 10 18. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerla con nosotros. Hasta una próxima. Hasta una próxima. La vamos a estar esperando, amigos, por si acaso requieren el contacto.